Bueno, la verdad me parece espectacular, además que uno puede ver diferentes regiones acá, la comida yo creo que en Colombia es algo muy importante y pues aquí se puede ver plasmado todas las regiones, todos los sabores que tenemos acá en el país. Son dulces típicos y artesanales de la ciudad de Montería. Pues el dulce típico de la Semana Santa en Córdoba, que es el mongomongo, Mongo. Es la mezcla de varias frutas tropicales, como la papaya, el mango, la piña, la guayaba. Y el producto de nosotros es un queso asado sobre piedras calientes. Es un queso que hila, gratina semigraso, semiduro. Pasé por un, por un estante de, que tenía lulada y tenía maracuyá y pues y me encantó probar la lulada, me encantó, me encantó, Desde aquí estoy disfrutándola.